Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, ¿por qué me gustan tanto los clásicos? Decía Aristóteles, si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, ¿vale? ya no digo la amistad, el buen rollito, no tendría la necesidad de justicia. La justicia no, no tendría razón de ser, porque nos llevaríamos todos muy bien. Eso decía Aristóteles. Tenemos el infierno, tenemos ahí Bitcoin. El infierno, joder, que no, que exagerado eres, ¿no? Es que hay mucha gente que es muy exagerada porque en realidad hemos bajado nada, ¿cuánto? Así, de un 3%, un 4%, algo así. Está en, esta, en este arranque así. Hemos estado bajando un 4%, más o menos. A ver, desde máximos. Ya sé que no veis la gráfica, ¿eh? Un 5.68. Es un, un retroceso normal y corriente. Ahora lo vamos a ver. Um, Parece que ya quiere empezar a frenar, llegamos a zonas de sobreventa, en una hora, etcétera, etcétera. Bueno, lo típico, mañana tenemos noticias, esperemos que sean mejores eh, de, lo, de las anteriores. Ya sabemos que tenemos IPC en Estados Unidos a las dos y media de la tarde. Entonces, bueno, pues será una hora clave y un momento clave para decir ¡Zasca! ¡Importante! Bueno, por otra parte, hoy eh, hablando con un, con un alumno eh, y luego pues con la meta, con una persona... Eh, cercana hablaba de que el, eh, nuestro el error que solemos eh, cometer tanto nosotros hacia nosotros mismos ¿no? como hacia los demás es eh, intentar obtener o sacar provecho de virtudes que no tienes ¿vale? Eh, y sin embargo las virtudes que tienes o que tiene un tercero las que tiene las, las, las, las apartas y eso es uno de nuestros grandes errores eh, pero en la humanidad en general es decir, eh, si alguien pare para algo debería dedicarse a ese algo si alguien disfruta con algo debería de, de, de dedicarse a ese algo y debería poder transmitir ese algo. Entonces, ten en cuenta, yo pienso, vamos, que solamente una persona que es feliz puede hacer feliz a otro. Solamente una persona que disfruta con lo que hace puede hacer que ese otra persona disfrute con lo que hace. Eh, solamente una persona que tiene conocimiento sobre algo puede hacer que otra persona tenga conocimiento sobre ese algo. Y sin embargo, nos empeñamos en, no, tiene que ser esto de una manera. Tiene que, tenemos que generalizar, vale es uno de los grandes problemas que tenemos en la educación, eh, tenemos que generalizar, darle la misma educación a todo el mundo, la misma base, hasta una edad demasiado avanzada, excesivamente avanzada, además en España es una brutalidad, porque estás desde los tres años hasta los 18 dando exactamente lo mismo. Y, y jodo, la pena es que eso lo seguimos aplicando posteriormente en nuestra vida. Y de lo que las, lo que te, a ti te define, lo que se te da bien, lo que sabes hacer bien, coño... Dalo a los demás y si puedes monetízalo claro que sí monetízalo vamos a ver cómo está Bitcoin eh, que tiene cosas bien y cosas que pues bueno pues, pues ha tenido un retroceso ha tenido un tropezón lo tiene cualquiera y esto es normal venga comenzamos Ya en la campanita pues eso, es un muy buen momento para suscribirte y darle a la campanita, porque si no le das a la campanita, pues no te llegan los mensajes. Hombre, si después de ver el vídeo un poquito le das un like, lo compartes con alguien, pues a lo mejor, bueno. Mensaje de nuestro patrocinador, Delta Exchange. Ya sabéis, lo tenéis, tenéis por aquí debajo un link de referido. Que oye, pues algo, algo caerá, algún centavo de, de dólar. Son centavos de dólar, ¿eh? tampoco creéis que estas cosas eh, son, son la panacea. Pero lo que sí que está muy bien... Es el Deposit Fortune. Hasta 2.500 pavetes de bonus. Ojo, importante, ¿vale? Eh, vale para cualquier depósito, excepto para Deto. Deto es eh, la, la um, cripto que manejan dentro del exchange Delta. Eh, entonces, bueno, pues está bastante bien. Luego, bueno, tenemos el, el tema de los referidos. Tenemos eh, que puedes hasta un bonus del 18% en... en en fees de Trading, eh, bueno, hasta cero withdrawals, Dios mío, eh, la tasa de, de, de sacar dinerito, ¿vale? Cero, pero tienes que tener de todo. Eh, y bueno, la de también si eres nuevo y metes 100 pavetes, que este ya lo cogí yo con un bonus del 10%. Eh, ostras, creo que, que ahí ya está, ahí os lo dejo. Eh, es interesante, ¿vale? El depósito. De la fortuna, Ahí, a, ver qué, a ver qué te toca. Bien, por otra parte, ¿qué ha pasado con la caída de Bitcoin? Bueno, como vemos a lo largo de, de todo este movimiento que hemos tenido, ver, te hemos tenido, bueno, esta caída, pero bueno, hemos tenido caídas importantes, caídas importantes, avanzamos, retroceso, avanzamos, retroceso, avanzamos un poquito, retroceso. Claro, es que eh, dentro, ahora vamos a ver el canal, pero vamos, dentro del canal principal, si lanzásemos la zona de mínimos, ¿vale? Original, ¿vale? Más o menos viene a ser esta. ...a este toque, a este toque, a este toque... ...aquí nos pasamos... tenía ese apoyo ahí... ...aquí, ¿vale? Estamos un poquito lejos... ...pero, pero ¿qué pasa... ...si nos venimos desde aquí... ...y tiramos la línea a ese punto... ...toque, toque, toque... ...ah, vale... Eh, ...es el canal acelerado que decíamos... ...tenemos varias opciones con este canal... ...una, el paralelo... ...vale, que es este... ...si fuera un canal paralelo a, al uso... O diríamos, ostras, aquí ya hay un fallo ¿vale? no ha llegado a la parte superior con lo cual eh, podemos perderlo e irnos más abajo ojo al dato ¿vale? eh, cualquier pérdida de este mínimo anterior nos mandaría al infierno um, tenemos bastante desgaste en el, en el RSI en el RSI, ya lo veremos por otra parte, también tenemos this one ¿vale? esto qué es esto Hombre, llamarlo cuña... No sé. Es un poquito rean-rean. Rian, ¿Vale? Eh, para mí más bien son dos zonas de techo. Además lo estamos viendo en una hora. Para mí más bien es esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto es una falsa salida y si lo hubiéramos en cuatro horas... Vamos a ponerlo mejor en cuatro horas. Ah, ya me ha jodido las cookies. <ríe> Cada uno lleva la seguridad de una manera y yo mis cookies pues las llevo así. Um, fijaros, ¿vale? Lo que yo quería ver. Ahí. ¿Qué pasa? Que tenemos máximo, máximo, falsa ruptura, no, vin no vinimos abajo, volvemos a tocar la zona y no hemos roto y nos venimos otra vez a la línea de tendencia. ¿Vale? Mínimos ascendentes. Mientras esto se siga cumpliendo, vamos bien. Lo ideal es no perder este. Pero claro, esto es un mínimo de 4 horas. Si nos vamos a diario, ¿vale? Nuevamente nos perderá el dibujo porque <ríe> estoy yo como estoy. Eh, lo que no podemos o no debemos de perder, ¿vale? Este es importante, bueno, este forma parte de todo este juego, ¿vale? Pero lo que no debemos de perder es la zona de 22381 aproximadamente, 22380, ¿vale? Si la perdiésemos tendríamos 2600, pero de 2600 ya no hay nada como que dice, o sea, dice, no, este mínimo, ya ves que este mínimo entra dentro de las mechas de estos tres mínimos, ¿vale? de lo que es el suelo entonces, mmm, no sería nada bueno perderlo, no creo que lo vayamos a perder, pero, dicho esto ¿yo qué voy a hacer? pues vamos a irnos a una hora eh, tengo mi propia entrada que voy a hacer una comprita entonces, ahora mismo, tengo ¿Veis? Cuatro contratos comprados. ¿Y por qué no me sale aquí? Vamos a actualizar en un momento. Vale, pa para pa para pa, Actualizado. Vale, ahí está la entrada. Es que no me estaba marcando la entrada de hacer tanto el, el jugueteo. Eh, como me está marcando una zona de posible. ¿Veis? Rechazo, rechazo, rechazo, rechazo. ¿Qué voy a hacer? Pues eh, voy a coger otros cuatro contratos. Tengo cuatro comprados, ¿vale? Pues compro otros cuatro. En cuanto estamos en 23.046 nos marca... Pues venga, vamos a decirle 23.000... 0.50, me da igual para que compre y ya saco. Venga, le meto la orden, tacatas. Y ya está, comprado. Ya me ha, bajado, me ha mejorado un poquito la posición y allá tengo aquí... Ocho contratitos comprados. Y ahora ya, tranquilamente, a esperar que tire... Para el otro día saqué cuatro pavos y pico de, de la que tenía abierta. Así que, bueno, paciencia habrá que poco a poco vaya creciendo. Y a medida que vaya creciendo, hacemos cajita. Venga, eh, vamos a ir... Eh, vamos a salirnos de aquí y vamos a ir a, a aquí. Vamos a ver Bitcoin. ¿Qué pasa? Bueno, esta, este dibujo que tengo aquí simplemente... Eh, tenía como zona, personalmente, ¿vale? Zona importante. Este apoyo que hay aquí, esta resistencia, o sea, es decir, toda esta zona que teníamos aquí marcada era una zona súper, mega, hiper importante. Por un lado, la ha atravesado como si no hubiera un mañana, ¿vale? Y nos hemos venido a esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia es la misma que estábamos marcando antes. Lo que pasa es que aquí está, la tengo un poquito mal dibujada. Ya sabéis que yo dibujo bastante mal y veis que aquí no está en su sitio. Pues si la llevo ahí a su sitio, ¿vale? Uh, que es ahí en realidad, estamos justo en la zona. Ahora vamos a medir un FIBO, ¿vale? De este mínimo a este máximo, ¿vale? Nos dice que hemos llegado, ¡anda! ¡Hostia! 0,78, 0, ¡madre mía! 0,78. Pues bueno, eso es lo que hay, justo, zona. Eh, perder esto, sería seguirnos al mínimo y del mínimo ya sabéis que es lo que no queremos eh, el otro día estuvimos viendo mm, posibles objetivos vamos a quitar este por cierto, si quieres aprender a manejar FIBO de la forma correcta eh, no como lo hago yo, que lo hago mal <ríe> y ahí sí si está en el sitio y ahí... Eh, ahora sí está en el sitio, pero bueno, más o menos la medición es la misma, eh, lo tienes en el curso, evidentemente, que tenemos en la web, tenéis por ahí abajo los links, por si quieres curiosear, eh, bueno, pues ahora algo, algo podremos hacer. Eh, la zona que marca FIBO es totalmente correcta, además eh, ya sabemos que a Bitcoin le gusta ir por ahí. Eh, marcamos el otro día, en caso de caída, un TP, y en caso de subida, otro TP, un take profit, un objetivo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo este TP1 que marcamos aquí, ¿con qué lo hicimos? Pues con esta caída, porque no teníamos cerrada esta, ¿vale? Como esta no estaba todavía clara, ¿vale? Y, y, pero ya este movimiento ya está, entonces sí podemos hacer un movimiento. Refrescamos, que si medíamos desde aquí hasta aquí, bueno, pues nos marcaba efectivamente esta zona. Pero... Pero... ¿Qué pasa? Que si ahora volvemos a hacer la misma medición, pero desde este mínimo que hubo que hay aquí, a ese máximo que hay aquí el tp está un poquito más abajo veis ya es un poquito más más acorde a la, a la línea de tendencia que tiene el canal principal eh, vamos a vamos a llevárnoslo ahí vale aquí y vamos a eh, estrecharlo como eh, más un poquito más correcto vale vamos a alargarlo por si acaso eh, el tp fijaros que el 2 nos coincide con la zona de apoyo de esta zona, el 3 nos diría a la zona ya de resistencia, y el 4 nos coincide justo con la zona de máximos de la zona anterior. Yo no creo que lleguemos a esa zona, ni de coña, pero... vamos eh, De momento, ya algún día llegaremos, ¿vale? Pero ahora mismo en este movimiento yo lo dudo mucho. Eh, más que nada por una cuestión de tiempo y, y de economía, tal y como están las cosas. <risa> eh, vale, dentro del canal azul... Tenemos el 50% del canal, que ahora lo vamos a ver de otra manera. Y digamos que esta línea que aceleramos, ¿vale? Es un, un canal como que empieza a tirar un poquito más hacia arriba, pero falló en la parte superior. ¿Por qué? Porque teníamos esta línea de tendencia que, bueno, pues la hemos estado tonteando, tonteando, tonteando, hasta que la hemos pasado y estamos haciendo un pullback. Más allá de eso, y aparte apoyándonos en la parte inferior de la línea de tendencia, como hemos estado viendo también en Delta, ¿qué pasa? Vamos a rango de 4 horas, Bitcoin contra el títer en Binance. El canal original, marcado, vale, toque, toque, toque, toque. Aquí se pasó un poquito de rosca, aquí se pasó otro poquito de rosca. Tenemos los toques en la parte de abajo. Tenemos los toques en el 50% del canal como soporte aquí, resistencia aquí, resistencia, soporte, soporte, soporte. soporte. Y ahora, vale, es una zona de confluencia. ...que hace de soporte... ...y que la misma línea que hemos tirado en el Delta Exchange... ...plan... ...vale... ...vamos a ajustarla... ¿no? ...hay que ajustar las líneas muy bien... ...yo dibujo muy mal, ya lo sabéis... ¿Vale? ...entonces bueno, estamos ahí, es decir que... ...más o menos la zona del 50% del canal... ...con la línea de, de tendencia... ...y además... y además, ...no solo eso, no solo eso señores... ...tienda más... ...tenemos una zona... Mmm, ...vamos a tirar una línea horizontal para que se vea claramente este máximo que hizo aquí ¿vale? vamos a ajustarlo ahí, veis que fue un máximo aquí, fue una zona de apoyo aquí, fue otra zona de apoyo en esta línea, fue otra zona de apoyo aquí, o sea, en horizontal ¿vale? también tenemos una confluencia aguantará como soporte toda esa confluencia y además teniendo en cuenta que si nos vamos a una hora ¡bum! llegamos a sobreventa o nos iremos a la parte inferior del canal. Próximo episodio en tu gráfica. Vamos a ver qué narices es lo que quiere hacer. Si mañana las noticias son buenas, pues evidentemente tenemos un rebote interesante y para arriba, si no son buenas, pues tendremos que apretar un poquito más el culito y seguir aguantando ahí las posiciones. Yo personalmente estoy en largos y como acabéis de ver pues otros cuatro contratos más, otros 20 pavos más, pues en, en, en futuros a... Para arriba 5x, vale. Eh, bueno, yo creo que va a rebotar eh, mañana, eh, entre mañana y pasado. Es un recorte normal. Hemos tonteado con la media de 5 en el 50% del canal. Hemos subido, no hemos llegado a la parte superior. Pues volvemos a intentar a ver si, si nos vale como soporte. Si aguanta como soporte, que en teoría estando en sobreventa y habiendo una confluencia importante aquí, debe de aguantar o puede, puede aguantar. No debe, no tiene por qué. Se puede comer y hacer. Ras. ...y tener aquí una sobreventa de esas de lujo... De las de, ...de las de agua aquí... ...ves estos zigzags que hay aquí... ...fijaros cómo ...mirad dónde estaba aquí el RSI... ...y estábamos en 50% del canal... ...y sin embargo hace un zigzag, zigzag, zigzag... ...y tras, ...y se nos viene aquí abajo... ...a la parte inferior del canal... ...entonces... ...¿esta vez puede hacer lo mismo? ...por supuesto que sí... ...de hecho está en el mismo sitio... ...el RSI... ...¿vale? ...50% del canal... ...está un poquito más arriba... ...el RSI está en este punto... ...aquí estaba en este punto y estaba ay, el 50% del canal, hizo zigzag, zigzag, zigzag, zigzag, y a tomar por saco, ¿vale? O sea, nunca, mmm, digamos, de este agua no beberé, ni este curano es mi padre, tal y como se han visto las cosas, en fin, ¿vale? Tener cuidado con estas cosas, porque puede pasar, y no confiemos 100% en un solo indicador, sino en muchas más cosas eh, que, bueno, que pueden... Que pueden abrirnos un poquito los ojos. A ver, a pesar de todo eso, pues un pequeño rebote es lo normal, ¿vale? A la zona de 23 y 23,5, más o menos, ¿vale? Eh, que era, es esta resistencia, es decir, eh, esta zona, bueno, vamos a ponerlo como un... ¿Vale? Bien, vamos a poner por más o menos desde aquí, ¿vale? Toda esta zona, máximo, máximo, máximo, máximo, máximo, máximo, y aquí apoyo, y si lo, la echásemos atrás, ¿Veis? Vale, aquí fue apoyo también, aquí fue una zona de máxima resistencia, aquí fue una zona de resistencia, es una zona importante, que la hemos visto en el, en el otro gráfico. Bueno, pues eh, es donde debería intentar ir a tocar y luego ya si acaso volver a caer. Ya veremos a ver cómo, cómo lo hace o si sí, ya nos vamos. Eh, ya más camino de los 25 después de este reposo y recogida de, de beneficios que está habiendo en el mercado. El, Ethereum pues está haciendo exactamente lo mismo, llegó a su zona de resistencia y hoy lo malo son las velas diarias, ¿vale? El abrazo. No sé si terminarán abrazando o no, eh, pero a sombra desde luego están haciendo, tanto en Bitcoin como eh, en Ethereum. Si lo ponemos en Bitcoin en diario, ¿vale? Vemos que la vela, aunque eh, termine sin abrazar, ¿vale? Que ahora mismo sí lo está haciendo, eh, las sombras con estas mechas pues tampoco son bonitas. Eh, el total market. Fijaros, qué curioso, ¿eh? A pesar de los pesares, tenemos aquí una vela verde de cuatro horas, pero la caída ha venido a la media de 100. Está aguantando el trilloncillo, ¿eh? o los 2.000 mil, mil millones, o como lo queramos decir. Ese billón, trillón. Eh, vale, bueno, vamos a ver si esta zona es una buena zona de rebote. Coincidiría con toda esta zona de confluencia que acabamos de ver en el Bitcoin. Y a partir de ahí, aquí paz y después gloria. Si lo vemos en, en gráfico diario, después de que pasó a la media de 100, se apoyó en ella y empezó a rebotar, pues es normal que pues, con todos estos recortes tiene subidas. Sigue sí, sin gustarme ni un pelo, y no me gusta ni un pelo. Eh, el jueves en la clase de alumnos lo vemos: el tema del de, eh, volumen. El volumen cómo está definiéndose el volumen. Sigue sin gustarme. Eh, si vemos que más o menos lo mismo con Bitcoin que sin Bitcoin, el mercado, es decir, las altcoins tienen que estar sufriendo de lo lindo. La dominancia de Bitcoin ha rebotado. ¿Vale? Entonces bueno, tenemos este pequeño rebote, que es normal después de toda la caída que tiene. Si no rebota un poco, mal, mal rollo, también, mal asunto. No sería un mercado realista. El títer. ¿Dónde está la pasta? Pues en el Títer, Igual que la Bitcoin y Ethereum están abrazando una vela, eh, la vela roja de hoy a la vela verde del día anterior, eh, eh, Títer está haciendo todo lo contrario. Es decir, la vela verde de hoy está abrazando a la vela roja de ayer. Pero se encuentra con resistencia. Veis que aquí tiene una zona de confluencia, aparte de la línea de tendencia. Tenemos también la media de 21, que es a la que se ha venido a apoyar Bitcoin, por cierto. Um, ¿Dónde tengo? Aquí media. Vamos a poner en diario. ¿Vale? Y vemos que en diario Bitcoin justo se ha apoyado exacto, exacto, exacto en la EMA 20. Clash, clavado. Y ha empezado ese pequeño rebotito que está haciendo. Ah, bueno, rebote. <ríe> a hacer mecha a partir de ahí. De rebote nada. vale eh, Rebote en cinco minutos. O algo así, yo qué sé. Eh... Bien, y vamos por el títer El oro hoy un poco plano Han intentado tirarlo un poquito abajo está el mercado un poquito eh, rebelde rebota rebota al alza y, y está intentando cerrar por encima de los máximos del día de ayer. A ver qué tal lo hace y seguimos camino de la media de 100 y la línea de tendencia. Por la parte de las altcoins, bueno, por ejemplo, Filecoin igual, re, igual que Bitcoin retrocediendo a la EMA 20, eh, posiblemente se venga inclusive a apoyar a la media de 100, ya veremos a ver cómo lo hace. Vamos a ver, por ejemplo, en ganadores perdedores, ¿qué tenemos en perdedores? Pues bueno, los eG los huevitos de ID, MVR HNT más, bueno, Bake, sushi un poquito, 838, ahí está, bueno, pues igual, haciendo pullback a, a la EMA20. Yo me imagino que muchas de ellas están haciendo exactamente lo mismo. Rose, que también iba muy bien, no está haciendo pullback a m 20 porque ya estaba bastante más avanzada, eh, va muy bien, en principio va muy bien, ¿eh? sigue como un tiro, es decir, que un día pase esto, no pasa absolutamente nada. ¿vale? Eh, que una vela abrace a la otra, puede, puede ser que, que tengamos mañana un día rojito también. O no, no tiene por qué, ¿vale? No tiene por qué. Por ejemplo, eh, fijaros, mirar, veis esta vela y veis esta vela como la abraza y al día siguiente es verde. Eh, veis esta vela como abraza a la anterior y al día siguiente es verde. Veis esta vela como super mega abraza a la anterior y a todas las anteriores y al día siguiente es verde. Evidentemente que es un algo de continuación eh, hacia abajo, pues sí, pero no tiene por qué siempre ni de coña, ¿Vale? Eh, ser el día siguiente verde, y tenemos que ver cómo termina la vela, que no lo sabemos todavía ¿vale? en definitiva las altcoins, eh, en su mayoría sufriendo mogollón, en el lado positivo, tenemos algo positivo, hombre, algo hará, ¿no? spell, vr, los cortos de bitcoin, positivo, justo donde han rebotado, plus en la línea que teníamos marcada a ver si ahora lo que hacen es tontear un poquito y vuelven a tocar un poco más abajo y, y subimos con Bitcoin. ¿vale? Pero era algo bastante previsible. Ayer lo vimos. ¿vale? Que llegase aquí y rebotase. Ah, puta, es que se está rebotando de una forma un poquito fea. Pero tampoco eh, están subiendo demasiados cortos. No hay medio por ciento. No, no es ninguna barbaridad. Library ¿vale? eh, la si rebotan hasta los 2.2 centavos de dólar. Eh, DGP. Muy bien. Vaya pepinazo ha metido. Es que yo cuando lo he visto, le <ríe> digo, hola, la que ha metido. Eh, One Earth, que también tenemos por aquí Crypterium, que es un contraindicador. Cava, muy bien. 389, aguantando muy, muy bien. Eh, esto es bueno, es decir, que haya eh, altcoins de este tipo, tipo Cava, pues si dejamos, no, son todo cutre coins No son todo cutre coins Aquí hay cosas eh, bastante buenas. Una de ellas es Cava, ¿vale? que está aguantando muy bien el chaparrón. vale Nina, un 3%, está aguantando de maravilla eh, el chaparrón. Fijaros el volumen. ¿vale? Basic Attention Token está aguantando muy bien CSPR, tres cuartas de lo mismo, es decir eh, que, que no son cositas, Nexo Nexo, eh, un vamos a llamarlo un banco cripto ¿vale? Eh, ostras, está aguantando muy bien el chaparrón GMT, Neblio bueno, Neblio es que claro, está metiendo un pepinazo importante ¿vale? Entonces, bueno Link, sigue aguantando Zcash, aguantando muy bien ¿vale? O sea, todas estas los longs están ahí medio-medio. Eh, todo lo que esté por, por, con unas pérdidas menores del 2%, fijaros, bit 2 me 0.89. O sea, están aguantando muy bien. Fijaros el volumen ¿eh? de bit 2 me tremendo. Eh, DOM, los BNBs, un 1, solamente. Con la que está cayendo ahí, un, casi un cuatro y pico hemos estado cayendo. Jodo, y esto es normal, ¿vale? Ya dijimos que BNB tendría que llegar a la línea de tendencia, con la EMA. es que tiene una, unas confluencias aquí, tenemos la línea de tendencia, tenemos la media de 200, tenemos la resistencia horizontal, pues normal, ha tocado y se ha venido un poquito abajo, es lógico, ya veremos a ver si la pasa, si no la pasa, si qué quiere, quiere hacer, pero en diario estamos hiper mega desgastados, para poder pasarlo, tiene que relajar más en 4 horas, y tiene que relajar también en una hora, que bueno, ya que ha caído bastante abajo, hasta la línea verde, o sea que, bueno, Vamos ahí, vamos ahí, intentando seguir con la, con la pelea. En el momento que, evidentemente, si consigue romper la media de 200 y tontear un poquito, hacer una bandera en esa zona, o hacer bandera antes y luego romperla, ¿vale? que sería lo suyo, eh, nos vamos a los 390. O sea que, atentos, muy atentos a estas cosas que, que están bastante bien. O sea, a pesar de que pues, el día no sea tan bonito como nos hubiera gustado, hay cosas que, bueno, pues que están bastante, bastante bien. Bien. Eh, vamos a terminar con Bitcoin, una hora eh, bueno, pues aquí está tonteando, intentando hacer una zona de suelecito o, oh, o, oh, o, oh, o oh, lo que muchas veces pasa, que cuando caemos tonteamos, caemos tonteamos, caemos esperemos que no ya rebote venga, vamos a ver qué es lo que quiere hacer eh, y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, lo ponéis en el chat fijaros muy bien, importante, ¿vale? yo muchas veces digo, no, miréis en el precio mirar el RSI, línea de tendencia, ¿vale? es posible que ahora si empieza a subir lo toque y caiga abajo, o si lo toca y lo pasa, pullback y para arriba oye, sería fantástico, vamos a ver qué quiere hacer, eh, no adelantemos demasiados acontecimientos tener mucha, mucha paciencia ¿vale? invertir con mucha cautela guardar liquidez, y que la paciencia os acompaña. Chau, chao.